aquí en el barrio Campo Papa porque han incendiado una casa que sería de eh, Ezequiel Freites, el chico que habría, bueno, quien fue acusado de haber matado a un niño de 12 años y acá los vecinos están pidiendo, están pidiendo justamente justicia, eh, estábamos escuchando el testimonio, acá tenemos a la tía, usted es la tía, ¿no? De, del niño. Y bueno, ¿están pidiendo? Sí, justicia, Sebastián. No vamos a bajar los brazos para que todos hagan justicia. Todos ellos, todos los vecinos están con nosotros. Están con nosotros, Tienen que hacer justicia porque es un pobre inocente que han matado. Que no se metía con nadie, mi sobrino. No se metía con nadie. ¿Y lo van a dejar así? No, no, queremos justicia, justicia queremos, lamentablemente queremos justicia. Bueno, ahí estábamos escuchando el testimonio de... ¿Cómo es su, su nombre? nombre? Viviana, ella es la tía de, de, del, del menor que falleció. Eh, la verdad es que está toda la, la comunidad acá eh, apoyando el reclamo ¿no? de, de la familia, pidiendo justicia, como ustedes, ustedes lo escuchaban. Eh, acá podemos ver que inclusive han eh, realizado un, un mensaje donde dice asesinos... Eh, mata niños a esta vivienda en la cual... Eh, estaría viviendo eh, freites eh, recordemos que eh, va a ser imputado por homicidio culposo, una imputación que es escarcelable y es por eso lo que reclaman es que esté en la cárcel, eh, por lo que entendemos o por lo que nos decían justamente los familiares es que eh, no saben si fue accidental o no, es lo que nos decían queríamos, bueno ellos dicen que, que, no, que no fue accidental. ustedes consideran que no fue accidental no, no fue accidental. Y son caraduras porque para colmo, ahí estábamos nosotros con mis sobrinos y ellos tenían el kiosco abierto. ¿Cómo puede ser tan cara dura la gente? Y no el kiosco de vender. Venden droga. Venden droga. Vendían droga. ahí. Son traficantes. Bueno, acá estamos escuchando a los a los vecinos, ¿no? Y que, que bueno que han estado acompañando a, a, los, a los familiares. Como pueden observar, es un montón de gente la que está, ha llegado también la policía, esta infantería, pero eh, están todos calmos, están reclamando simplemente justicia eh, por, por este pequeño de, de 12 años. Y la verdad es que se siente el dolor de los familiares y de, de toda esta comunidad que vamos a hacer una plaza que la gente, que el municipio los ayuda a hacer una plaza que se va a llamar Axel, Axel Pereira. Bueno, ahí lo que nos decían, no que quieren que una plaza lleve el nombre de Axel Pereira, que es este niño de, de 12 años. Vamos a intentar hablar con otros familiares que, que están presentes en este lugar, eh, bueno, reclamando no en este pedido de justicia. Vamos a, a intentar hablar con, a ver si hay, ¿hay algún familiar de. A, acá vamos a hablar con los familiares, permiso. Bueno, recién estábamos hablando, discúlpame. Ahora estamos en vivo. Eh, bueno, decías el dolor que te ha causado la muerte de tu hermano. Sí, mucho dolor, mucho. Yo no sé cómo voy a poder vivir sin mi Fue todo muy rápido, ¿qué? Les costó? Todo muy rápido, todo muy rápido. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo manipulaba el arma? Estaban jugando, no sé, qué o qué estaba haciendo La verdad es que no tengo ni idea, pero ¿qué hacía ese hijo de mil puta de 18 años con un arma? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía con los niños ahí? Daniela dice... Daniela dice, no, si mis viejos se fueron, y ¿por qué dejaron a esas criaturas sola sola con un, con un loco de mierda? Mi hermano, no mi tres niños, tres niños y el infeliz de mierda ese que tiene 18 años. No sé por qué lo dejaron libre, no sé. ¿Qué les han dicho desde la fiscalía? No, no le han dicho nada. Solo sabemos que lo van a dejar libre porque supuestamente eh, es discapacitado y no es ningún discapacitado. No es ningún discapacitado. ¿Qué relación él tenía con ustedes? Amigos, nomás. Mi hermanito se iba a quedar a la casa del, del nieto del Walter y. Iba a quedar allá a andar con los animales porque eso es lo que a él le gustaba andar cabalgando. Y este viejo culiado pidió, pidió que si mi hermano se podía quedar una noche más. Tenemos el audio todo, tenemos el audio todo de lo que él había dicho. Allá, falso testimonio el que tiene, mentiroso. Sofi, no sé si me claro, podés Como si escucharlo. fuera un hijo de él, un, un nieto, el nieto de él, claro, hubiera le hubiera disparado al, al guacho ese, ¿ah? ¿eh? Y encima le estaba dando la moto, ¿ah? ¿eh? La moto para que se escapara el otro. Está equivocado, hermano, lo que hizo. hizo. está equivocado. Sí, Marcela, te escucho. Eh, eh, no, eh, tenemos que recordar cómo fue el hecho. Había un, un chico de 18 años que se dijo que era primo de este chico de 12 años. Estaba en un momento manipulando un arma, supuestamente... Se dijo que era el primo. Eh, se dijo que era el primo, ahora, por lo que dice ella, serían amigos. Eh, supuestamente el arma se le disparó al de 18 y termina matando a este nene de 12 años que se encontraba con dos menores más, uno de 11 años y otro, otro menor también. Pero la familia, ¿por qué dice que no es accidental? Porque la hipótesis de la justicia iría por ahí. No lo vamos a revivir. Sí, la última pregunta eh, que les hago, eh, ¿por qué ustedes consideran que no fue accidental como sí si dice la justicia? La verdad que eso eso, de accidentalmente, no, no lo sé. No lo sé, pero... Eh, que no, está, no, no es un descapacitado o se hace el discapacitado para eh, para zafar pues, él sabía creo que era un faso una merca, sabía creo que era un fierro porque él muchas veces tenía armas le, le habían dado armas para que sí. estuviera y encima con un niño se puso a jugar con, con armas, ¿eh? apuntándole a un niño a la cabeza, está equivocado eso eso es mental pero Bien. un tema Gracias, que lo vamos Sophie. a seguir Sofía estamos hablando del caso de Axel Pereira como lo contábamos en un primer momento se dice claro. que eh, aprieta el gatillo el primo. El pr y claro, ahora y según los familiares nada que ver. Supuestamente fue accidental, lo que no se sabe es que si sí, es así, eh, todavía 12 años no el está menor. imputado el, el, el chico que está detenido, que tiene 18 años, que es mayor, sería homicidio culposo porque no tiene antecedentes y como es un delito escarcelable estaría, le daría la libertad. Sofía, acá que... la familia, los familiares dicen no, que no fue occidental cosa, claro. y bueno, y a partir de eso vamos a ver qué. qué que no es la el primo y que no fue un accidente. Claro, Sofía, sí. bueno, estamos para el cierre. Sí, sí bueno, les dejo este reclamo de justicia de todo el barrio. Estamos están escuchando ustedes, recién estábamos eh, prestando atención a la palabra de los hermanos mayores de, de este niño. Y bueno, los, acá como ustedes ven, vecinos y familiares y amigos piden. Un solo reclamo que es justicia. Muy bien. Y este Gracias. aplauso también es para, para también este menor. Gracias, muy amable.